Mire, Madrid no es un cien montaditos, mal que le pese a usted. Somos algo más que cañitas, tapas y terrazas. También somos personas de carne y hueso que estamos perdiendo la vida de nuestros seres queridos. También somos otros sectores económicos, como el de los cuidados, el pequeño comercio, el taxi, la ciencia o la agricultura, que también están heridos y a los que, desgraciadamente, usted no dedica tantas palabras. También le sorprenderá saber que somos algo más que las grandes cadenas hosteleras. Somos cientos de pequeños bares que están soportando una agonía terrible porque ustedes... No aflojan el bolsillo para darle las ayudas que otras comunidades autónomas ya les están dando. Últimamente, por desgracia, se está hablando mucho de la salud mental y también de la fatiga pandémica. En Madrid tenemos una derivada particular, que es la fatiga ayusémica. Dícese del cansancio asociado para escuchar sus, o por causa de, de escuchar sus ocurrencias semanales. La tenemos los madrileños, pero mucho ojo, que la empiezan a tener también algunos presidentes autonómicos, algunos incluso de su mismo signo político, como el señor Feijó, que es el primero que ya la llama por su nombre, irresponsable. Esta semana los madrileños hemos vuelto a sentir vergüenza ajena viéndola dar lecciones de gestión en Cataluña con decenas de madrileños fallecidos al día. Si le apetece irse de gira con la que está cayendo, usted verá y con su conciencia verá. Pero al menos le pido que por respeto a la gente que lo está pasando mal en estos momentos en la Comunidad de Madrid, sea un poco más discreta, una discreción bien entendida, como, no precisamente como la que le pidió el Partido Popular al señor Bárcenas para ocultar tres décadas de corrupción. La gurtel de hoy son los protocolos de la vergüenza de mañana. El M. Rajoy de hoy es probablemente la I. Ayuso de mañana.